Hola a todos, este es un video tutorial sobre cómo añadir un widget de Twitter a mi blog de blogger. Empezamos iniciando sesión en Twitter. Luego de esto nos dirigimos a la parte de abajo, en la parte donde dice recursos. Damos clic luego de esto nos, ap nos aparece una pantalla donde aparecen opciones como son botones, widgets, logos y más nosotros haremos clic en widgets luego de esto nos aparece una pantalla donde nos dice que queremos widgets, widgets para mi sitio web o para facebook en nuestro caso haremos clic en mi sitio web y nos aparecen las opciones de widget para perfil de búsqueda favoritos y listas en nuestro caso haremos clic en widget de perfil luego de esto nos sale la opción de personalizar nuestro widget y la primera opción es configuración le sale nuestro nombre de usuario usualmente siempre lo dejamos así la siguiente opción es preferencias generalmente en mi caso me gusta que salgan Varios números de tweets, entonces coloco número 6. En apariencia, escogemos los colores de, de nuestro widget. En este caso, yo lo voy a dejar así, pero en cualquier otro caso, pueden escoger otro tipo de color, todo al gusto de la persona. En la opción dimensiones, dependiendo de, de las dimensiones de nuestra página o nuestro blog, escogemos las dimensiones. En el caso de que no sepamos cuáles son las dimensiones de nuestra página o blog, escogemos ancho automático. Luego de esto, colocamos, damos clic en finalizar y guardar código. Luego de esto, damos clic en Add to Blogger, lo cual nos lleva a la página de Blogger. Escogemos en tal caso de que tengamos uno o más blogs, escogemos en cuál blog queremos que aparezca, le ponemos el título y Podemos añadir artilugio. Ya estando aquí, vemos que se ha añadido, se añade automáticamente. Vemos que se añadió aquí. Aquí está. Damos guardar. Y luego ponemos vista previa para ver cómo se nos ve nuestro widget. Aquí podemos ver que está como yo lo dejé. Negro, verde y blanco. Si queremos hacer cualquier otro tipo de modificación, nos podemos regresar. Por último eh, realizan, eh, realizaremos un recuento de los pasos para insertar un widget de twitter primero abrir la página de twitter e iniciar sesión segundo ir a recursos tercero elegir la opción widget para página web cuarto elegir las especificaciones quinto la opción agregar a blogger Sexto la opción insertar gadget y escoger la opción html y séptimo damos clic en opción guardar eso es todo muchísimas gracias nos vemos en una próxima ocasión